Hola. Hola. Bienvenidos a Lightspeed Spanish. Bienvenidos. Today we are with 43. We uh, are with. We are with 43. Can you say that? No, that's okay. really bad English, but I'm saying anyway. We're with 43, <laughs> advanced intermediate, and this one's in Spanish. And today we're talking about the passive and the active voice. Mm. Entonces, nos vemos en la segunda parte. Vale, Cintia, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Ah, fantásticamente bien. A Iba a decir de puta madre, pero, <risas> pero pensé, no, que, que, que, fe, eh, que YouTube me quita el canal. <risas> bueno, Cintia, sí. mira, quiero que hablemos de, de la voz pasiva y la voz activa, ¿vale? vale. Y, y cómo podemos manejar la voz pasiva. Porque aquí en España y en, en las, los países de habla hispana no se usa tanto como, como en inglés. Se usa, sí. definitivamente sí se sí, usa. Sí, sí, sí. Eh, en inglés, abusáis un poco. De... <risa> <risa> ¿Es uso o abuso? Bueno. Vosotros para, ya para es abuso, ¿no? <risa> evitar el abuso y, y llegar al uso, ¿no? <risa> Primero, vamos a empezar con dos eh, ejemplos. Un ejemplo de la voz pasiva sí. y luego la voz activa, ¿vale? ¿vale? Entonces, la voz pasiva típicamente tiene ser, ¿vale? El verbo ser sí. más el, el participio funcionando sí. como adjetivo, ¿no? Sí. Vale, entonces, por ejemplo, la casa eh, fue... Construida... Correcto. En el siglo XX. Correcto. ¿Vale? Sí. Es la voz pasiva. Fue construida. ¿Vale? Con la voz pasiva no sabemos quién o quiénes... Exacto. Han hecho el trabajo. Bueno, eh, en esa estructura no. Porque está la estructura corta y la estructura larga, ¿no? Sí. La estructura larga que... Añadiría quién lo ha hecho. Por. Con por. Correcto. Y es la estructura de la voz pasiva. Fue construida en el siglo 20 por dos hombres. The perpetrator. Sí. Se llamaba en, en, la, en la universidad. The perpetrator. Oh, vale. the perpetrator of the action. Sí, entonces con la voz pasiva siempre terminamos mencionando a la persona. Correcto. O a las personas. Sí. Terminamos la frase. ¿Vale? La voz activa, no. Empezamos con la persona. Sí. ¿Vale? Por eso speech es speech. activa. Por ejemplo, la misma frase. Dos hombres sí. construyeron la sí. casa en el siglo XX. Entonces, empezamos con dos hombres y el verbo construyeron. ¿No? Exacto. Sí. En vez de... La casa fue construida. Muy bien. Entonces, en, en español... Mira, y luego vamos a hablar de, de la otra cosa que se construyó. Vale. Vale, que es otra cosa, ¿no? Entonces, vamos, vamos a... Te, te voy a dar la voz pasiva y tú tienes que darme la frase... En voz activa. voz, voz activa, ¿vale? Venga. Entonces, la, el pollo... Eh, <ríe> El pollo fue cocinado por Lola Lola cocinó el pollo Vale ¿Qué tal esa frase? La, el pollo fue cocinado por Lola ¿Cómo, cómo lo ves? Eh, ¿Parece el... natural la frase? No, a ver, no En ese, en ese contexto no No. ¿Quién, ¿Quién cocinó el pollo? El pollo fue cocinado por Lola no sé, un poco... Suena un poco formal. Formal. formal como Muy dando formal. información. Sí, es, eh, la voz pasiva se usa mucho, por ejemplo, cuando hay un guía turístico, o en libros, en prosa... Sí, sí. Pero, pero en, en conversación normal eh, usamos más la voz activa. sí. Por ejemplo, en, en inglés la voz pasiva es, es lo, lo más natural. The man was arrested by the police. Ajá. Para nosotros, de puta madre. ¿Vale? Y en las noticias dirían la misma cosa, ¿no? Eh, en las noticias, a ver, dirían... Pueden decir, la policía arrestó... Es que depende a quién le das el énfasis en las noticias. ¿no? Ajá. ¿A quién le das el énfasis? ¿A la policía o al arrestado? ¿No? Sí, Porque claro. puedes cambiar el énfasis Entonces, Si quieres dar el énfasis a la policía La policía arrestó al hombre en la puerta de su casa Entonces, ¿la voz activa? Esa es la voz activa Sí, sí. ¿Y O el hombre fue arrestado Ahí, ahí el, el énfasis está en el hombre Ajá. El hombre fue arrestado por la policía Como... Sí. The sí. eh, en la puerta de su casa. Uh -huh. ¿Sí? uh -huh. Entonces puedes usar la voz pasiva para enfatizar una parte de la frase y no la otra. Sí. Sí. Eh, entonces por eso se usa mucho también en, en no sé, en, en, por ejemplo, como te he dicho, un, un guía turístico. Sí. Ajá. ¿Qué, más ¿qué es más importante, el edificio o quién lo construyó? Ajá. Ajá. Que el edificio no. No se construyó en el siglo XV O que lo construyó Pepito Grillo No sé sí, sí. Normalmente así funciona Vale ¿No? Sí, sí, sí, no, estoy estoy de acuerdo vale. Ese Es un, un, un buen ejemplo de, de, Del énfasis ¿no? Pero es La voz pasiva es mucho más formal Sí, es más formal sí. Pero igual en inglés, por ejemplo ¿Qué es más normal? Lola cooked The chicken or the chicken was cooked by Lola? Para nosotros no hay muchas diferencias. Oh, ¿En was, conversación? Ah, oh, the chicken was cooked by Lola. ¿Sí? Ah. Sí, sí. No, eh, eh. Muy mal. <risa> <risa> está bien, está bien. Vale, vale. Vale. Eh, eh, eh, la pregunta. Who cooked the chicken? Oh, the chicken was cooked by Lola. Ba vale. Pero lo que, lo que pasa para nosotros es que es cuando estamos traduciendo del inglés a español queremos usar el, el, la voz pasiva claro. pero el, el truco es muy muy muy muy sencillo que es coges la persona a la persona y la pones delante de la frase ¿vale? ¿quién, quién lo hizo? Sí. ¿quién lo ha hecho? pues María María eh, cocinó el pan. O oh, preparó el pan. En vez de el pan fue preparado por María. Muy bien. Vale, entonces María lo, la pones sí. antes de, de, de la frase, ¿no? También sí. hay una estructura que se usa muchísimo en inglés. Por ejemplo, I was told, I was given, I was. Ajá, sí. Esa sí que se usa muchísimo. I was given the keys. I was told that you were ill. ¿Sí? ¿Sí? Esa frase en español, igual que en inglés, para no mencionar quién, quién te dio las llaves o quién te dijo que estabas enfermo, es como I was told. ¿Sí? Un pajarito, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. <risa> pues decimos, me, so, we, ponemos un, un they, un ellos imaginario, ¿sí? Mm. Me dieron las llaves. Sí. They, someone gave me the keys. Sí. O me dijeron, they told me, me dijeron que estás enfermo, o me han sí. dicho estás enfermo. ¿Qué? sí, qué, sí they've told me. They've told they've me. Told me. Pero no, no, decimos ellos. No. El ellos se omite siempre. Uh -huh. Me han dicho, eh, me han dado, eh, me han preparado. Claro, claro. Sí. Entonces no, no vamos a entrar en, en se construyó. Eso es para <risa> otra clase. Pero ahora, para evitar la, la voz pasiva, solamente o oh, tienes que culpar, echarle la culpa a la persona. ¿Quién lo ha hecho? O, oh, si no, them. ¿Vale? Tienes que echarle la culpa a them. ¿no? Mm -hmm. Me han dicho... Me, por ejemplo, en, en un curso de, de Reiki, yo había hecho un, un, algo con un tío sí. y luego él dijo... Pues durante el proceso, bueno, me han, me han tocado y, y pensé, me han, no, yo, yo, no, yo, no, they've touched me. No, no, I've, I've been touched, I've been touched. I've been touched. Sí, pero es, es en inglés simplemente para no, para no decir quién, ¿Quién? o porque no lo sabes o porque sí, no... Sí, sí. Ajá. Entonces, no es importante. La persona que, que haya hecho la cosa o... Oh. Ellos, pero sin decir ellos, no? Pero sin decir ellos. Vale, muy bien. <laughs> That's all. If you have issues with the passive voice, we might be talking about the passive voice and you might not have even heard of it, okay? And the active voice. But it's very important because it can trip us up in Spanish a lot. And you can start talking in a way that sounds very bizarre. <laughs> like, people think, maybe he's a, a tour guide in his spare time. <laughs> because he's just here giving me information, okay? So you've got to be careful with that. Now, just so you know, in this book, our book, uh, Seren and made simple, we do like alliteration in our titles, uh, there's a passage on the passive voice and literally the ways of I like avoiding- passage, like like a Bible. a passage. There's a passage. There's a passage. <laughs> yeah. Scripture. There's a scripture Matthew. in which, yeah. Um, this is not the word of God, this is the word of Gordon and <laughs> Cynthia. <laughs> So um, there's a passage inspired, inspired, oh, inspired by God. Inspired, inspired, inspired by, God. by God. Yeah. yeah, yeah, yeah. And look, you see, <laughs> yeah, <it's laughs> you see? the heavenly, <laughs> the heavenly. These are lemons. Yeah. So um, this when life gives you lemons, make lemonade. Exactly. So th there's a whole passage on that to help you. Just nice and simple techniques to be able to get it right. Okay. entonces, chicos, nos vamos. Y nos vemos. Hasta luego, Adiós.